cómo están mis corazones para que se cuenten muy bien. Mi nombre es Ibelis y hoy como ven en el título vamos a estar haciendo una reseña de cómo hacer ondas sin calor. Y si esto verdaderamente funciona, son estos productos que ustedes ven aquí. Caen 40 cositos de estos malos palitos. Para qué cosa le voy a dejar el link. Si sí los encuentro, porque acá esto cambiar Trae 40 y creo que me salió en 20 y tanto, no me acuerdo ya. Eso me llegó hace como un mes, pero no vino de China, vino de Estados Unidos, pero se me fue casi un mes. So, yo no sé cuál adelanto hice, pero nada, vamos a ver si este producto verdaderamente funciona. Y no olvides suscribirte aquí abajito si no te has suscrito y activar la campanita aquí abajito para que no te pierdas ningún video. Así que mis amores, vamos a comenzar con el tutorial. Tú puedes tirar, son como flexibles I'm standing on the end of a cliff realize there must be more to life than this reaching for the stars traveling so far like a dragon flying just grab my head Well for the stars. Travel is so far. Estuve como cuatro horas con ellos puestos, así que vamos a ver el si resultado de esto. Ok, se ve ahí una curva. Si hace las ondas del cabello, voy a peinarme un momento porque tengo esto como que desordenado. Vamos a ver si peinándomelo, pasándome una peinilla de dientes ancho. Se ve un poco mejor. Y tengo enredos aquí abajo. ¡Wow! Ahora sí que parezco que tengo mucho pelo. ¡Oh my God! Creo que tengo un montón de pelo. Ok, pero ya peinadito queda así. Sí, se nota un poco de frizz Aquí quitarme los onduladores, pero me imagino es porque no me eché ningún gel, algún mousse o algún hairspray. Siento que ya se me quieren ir. Sí, veo que tengo abundante cabello, que no se me ve así como dos o tres greñas. Si hace trabajo, tienes que tenerlo como por lo menos cuatro horas. Y con el cabello mojado, espera que se seque completamente. Si queda adelante el proceso, se puede echar el blower así lejito para que le entre un poco el calor y se seque rápido. Pero si no hay que usar el calor, espera las 4 horas por lo menos a que se seque el cabello completamente y te lo retiras. Me veo diferente. Me gusta un poco. No es ahí mi favorito. Hace o sea, buen su trabajo para el costo, costo bastante barato. Así que mis amores, espero que les haya gustado este videito. Si es así, no olvides regalarme un like, suscríbete aquí abajito dando un botón rojito. Y activar la campanita para que no te pelas ningún video. Así que mis amores, nos vemos hasta un próximo video. Bye.